Esta pieza es un símbolo del existencialismo, movimiento literario de principios del siglo XX, cuando el ser humano se define por sus acciones. Sartre pensó que había escrito una obra de teatro divertida. Explica que la vida se siente, se percibe a través de otros. Nada supera a los individuos que nos hacen conscientes de nosotros mismos, de la triste realidad humana. Pero que siguen siendo necesarios para realizarse? Jean-Paul Sartre describe aquí su infierno, en el que no hay verdugo ni instrumento de tortura física. El infierno son los demás. Demos comienzo a este libro, La Cámara. Espero que te guste. La Cámara de Jean Paul Sartre La señora Darbedad tenía un bombón de esos que llaman Rahad entre los dedos. Lo aproximó a sus labios con precaución y retuvo la respiración por temor de que se volase con su aliento el fino polvo de azúcar con que estaba salpicado. «Es de rosa», se dijo. Mordió bruscamente en esa carne vidriosa y un perfume corrompido le llenó la boca. Es curioso cómo afina las sensaciones la enfermedad se puso a pensar en aquellas mezquitas en los orientales obsequiosos había estado en argel durante su viaje de bodas y sus labios pálidos esbozaron una sonrisa el rat logun también era obsequioso tuvo que pasar varias veces la palma de la mano sobre las páginas de su libro porque, pese a su precaución, se habían recubierto de una delgada capa de polvo blanco. Sus manos hacían rodar, deslizarse, rechinar, los granitos de azúcar sobre el liso papel. Esto me recuerda a Archa con «Cuando leía en la playa. Había pasado el verano de 1907 al borde del mar». Llevaba entonces un gran sombrero de paja con una cinta verde. Se instalaba muy cerca de la escollera con una novela de Jeep o de Colette Ivar. El viento hacía llover sobre sus rodillas turbiones de arena y ella sacudía de vez en cuando el libro sosteniéndolo de las puntas. Era exactamente la misma sensación, solo que los granos de arena eran secos mientras que estos granitos de azúcar se pegaban un poco al borde de los dedos. Volvió a ver una banda de cielo gris perla por encima de un mar negro. Eva no había nacido todavía. Se sentía pesada de recuerdos y preciosa como un cofre de sándalo. El nombre de la novela que leía entonces le volvió de pronto a la memoria se llamaba «La pequeña señora». No era aburrida. Pero desde que un mal desconocido la retenía en su habitación, la señora de hervedad prefería las memorias y las obras históricas. Deseaba que el sufrimiento, las lecturas graves, una atención vigilante vuelta hacia sus recuerdos hacia sus sensaciones más exquisitas, la maduracen como un bello fruto de invernáculo. Pensó con algo de enervamiento que bien pronto su marido iba a llamar a la puerta. Los demás días de la semana venía solo por la noche, le besaba en silencio la frente y leía Letems en el sillón frente a ella. Pero el jueves era el día del señor darvedat Iba a pasar una hora a casa de su hijo, generalmente de tres a cuatro. Antes de salir, entraba a la habitación de su mujer y los dos conversaban con amargura de su yerno. Estas conversaciones de los jueves previsibles, hasta en sus menores detalles, extenuaban a la señora d'Arvedad. El señor d'Arvedad llenaba la tranquila habitación con su presencia no se sentaba. Caminaba de un lado a otro, girando sobre sí mismo. Cada uno de esos movimientos hería a la señora Darvedad como la rotura de un vidrio. Este jueves era un peor que de costumbre, al pensamiento de que, enseguida, tendría que repetir a su marido la confesión de Eva y ver su cuerpo grande y aterrorizado saltar de furor la señora Darvedad experimentaba sudores. Tomó un locum del platito Lo miró un momento, dudando Luego lo volvió a dejar tristemente No le agradaba que su marido la viera comer bombones Se sobresaltó al oír que llamaban —¡Adelante! —dijo con voz débil El señor Darvedad entró a punta de pie —¡Voy a ver a Eva! —dijo como todos los jueves la señora d'Arvedad le sonrió. —¡Bésala en mi nombre! El señor d'Arvedad no respondió y arrugó la frente con aire preocupado todos los jueves a la misma hora. Una sorda irritación se mezclaba en él, a la pesadez de la digestión. Al salir de su casa pasaré a ver a Franchot. Querría que le hablara seriamente y que trataras de convencerla. Hacía frecuentes visitas al doctor Franchot, pero en vano. La señora Tarvera alzó las cejas. Antes, cuando estaba bien de salud, se encogía a menudo de hombros. Pero desde que la enfermedad había entorpecido su cuerpo, reemplazaba los gestos que lo hubieran fatigado mucho con juegos de fisionomía. Decía que sí con los ojos, que no con los extremos de la boca. Levantaba las cejas y en lugar de los hombros. Sería necesario poder quitárselo a la fuerza. Ya te he dicho que es imposible. Por lo demás, la ley está muy mal hecha. Franchot me decía el otro día que tienen disgustos inimaginables con las familias. Gente que no se decide que quiere conservar el enfermo con ellos. Los médicos tienen las manos atadas. Pueden dar su opinión. Eso es todo. Se necesitaría... —agregó—, que diera él un escándalo público o sino que ella misma pidiera que lo internaran. —¿Y eso? —dijo la señora Darvedad—. No será mañana. —No. Él se dio la vuelta hacia el espejo y hundiendo sus dedos en la barba se puso a peinársela. La señora Darvedad... Miraba sin cariño la nuca roja y fuerte de su marido. «Si ella continúa así», dijo el señor Tarvedad, «se volverá más maniática que él. Eso es espantosamente malsano. No lo deja ni un paso. No sale nunca sino para venir a verte. No recibe a nadie. La atmósfera de su aposento es simplemente irrespirable». No abre nunca la ventana porque Pedro no quiere. Como si se debiera consultar a un enfermo. Queman perfumes, creo. Una porquería en una cazoleta. Uno se cree en la iglesia. De veras, a veces me pregunto. Ella tiene ojos extraños, ¿sabes? No lo he notado, dijo la señora Tarvera. La encuentro en aire natural, aire triste evidentemente. Tiene cara de desenterrada. ¿Duerme? ¿Come? Es inútil interrogarla sobre estos puntos, pero pienso que con un hastiar como Pedro a su lado no debe pagar los ojos en toda la noche. Se encogió de hombros. Lo que encuentro fabuloso es que nosotros, sus padres... No tengamos el derecho de protegerla contra sí misma. Advierte bien que Pedro estaría mejor cuidado con Franchot. Y luego, pienso, agregó sonriendo un poco, que se entendería mejor con gente de su especie. Esos seres son como los niños. Es necesario dejarlos entre ellos. Forman una especie de francmasonería. Ahí es donde lo deberían haber puesto desde el primer día. Por él... —Mismo. En su interés, bien entendido. Agregó al cabo de un momento. —Te diré que no me agrada saberla con Pedro, sobre todo por la noche. Imagina que pasa, cualquier cosa. Pedro tiene un aire terriblemente solapado. —No sé —dijo la señora Tarvedad—. No sé si es cuestión de inquietarse por eso, teniendo en cuenta que es un aire que ha tenido siempre. Daba la impresión de burlarse de todo el mundo, pobre muchacho, continuó, suspirando, haber tenido ese orgullo y haber venido a parar en eso. Se creía más inteligente que todos nosotros. Tenía una manera de decir, ustedes tienen razón para terminar las discusiones. Para él es una bendición que no pueda darse cuenta de su estado. Evocó con disgusto ese largo rostro irónico, siempre un poco inclinado de costado, durante el primer tiempo del matrimonio de Eva, la señora Darvedad no hubiera querido nada mejor que tener algo de intimidad con su yerno, pero él había desalentado sus esfuerzos. Casi no hablaba. Aprobaba siempre con precipitación, con aire ausente. El señor Darvedad proseguía con su idea. «¡Franchot!», dijo, «me hizo visitar su instalación. Es soberbia. Los enfermos tienen habitaciones particulares con sillones de cuero y sofás, camas. Hay cancha de tenis, ¿sabes? Iban a construir una piscina». Se había colocado frente a la ventana y miraba a través del vidrio, penduleando un poco sobre sus piernas arqueadas. Giró de pronto sobre sus talones los hombros bajos, las manos en los bolsillos con agilidad. La señora Darveda sintió que iba a ponerse a transpirar. Siempre era la misma cosa. Ahora iba a marchar de largo a largo como un oso en la jaula, y a cada paso crujerían sus zapatos. —Amigo mío —dijo—, te lo suplico, siéntate, me fatigas. Agregó dudando. Tengo algo grave que decirte. El señor Darvedad se sentó en la butaca y colocó las manos sobre las rodillas. Un ligero estremecimiento recorrió la espina dorsal de la señora Darvedad. Había llegado el momento. Era necesario que hablara. —¿Sabes? —dijo, con tono embarazado—, que el martes vi a Eva. —sí. Hemos charlado sobre un montón de cosas. Estaba muy amable. Hacía mucho que no la había visto tan confiada. Entonces la interrogué un poco. Le hice hablar de Pedro. Pues bien, supe, agregó con tono nuevamente embarazado, que tiene mucho de común con él. Maldición, lo sé bien, dijo el señor Darvedad. Su marido irritaba un poco a la señora Darvedad siempre era necesario explicarle minuciosamente las cosas poniendo los puntos sobre las ies la señora Darvedad soñaba vivir en relación con personas finas finas y sensibles que comprendiesen todo a medias palabras pero quiero decir continuó que tiene más de lo que nosotros imaginábamos el señor Darvedad giró los ojos furiosos e inquieto como siempre que no comprendía muy bien el sentido de una alusión o de una noticia. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos, dijo la señora Darvedad, no me fatigues más. Debías comprender que a una madre puede costarle decir algunas cosas. No comprendo ni una palabra de todo lo que me cuentas, dijo el señor Darvedad con irritación. En cualquier forma... ¿Qué quieres decir? Pues bueno, sí, dijo ella. ¿Son todavía, todavía ahora? Sí, sí, sí, dijo ella molesta con tres golpecitos secos. El señor Dabedard se separó el brazo bajo la cabeza y cayó. Carlos, dijo su mujer inquieta. Carlos no hubiera debido decírtelo, pero no podrá guardar esto para mí sola. Nuestra hija dijo con voz lenta: Con ese loco. Ni siquiera la conoce, la llama Ágata. Es necesario que haya perdido la conciencia. Levantó la cabeza y miró a su mujer con severidad. -¿Estás segura de haber comprendido bien? No había duda posible. «Yo soy como tú», agregó vivamente. «No podía creerlo y por lo demás no la comprendo. Yo, nada más que la idea de que me toque ese pobre desdichado, en fin», suspiró. «Supongo que la tiene sujeta por ahí». «Ay», dijo el señor Tapetán, «¿te acuerdas de lo que te dije cuando vino a pedirnos su mano? Te dije... —Creo que le gusta demasiado a Eva. No quisiste creerme. Golpeó de pronto sobre la mesa y enrojeció violentamente. —Es una perversidad. La toma en los brazos y la besa llamándola ágata y contándole tonterías sobre las estatuas que vuelan y no sé qué más. Y ella se deja, pero ¿qué es lo que hay entre ellos? Que lo compadezca con todo el corazón, que lo ponga en una casa de reposo donde pueda verlo todos los días desde temprano, pero nunca hubiera pensado, la consideraba viuda. —Escucha, Juana —dijo con voz grave—, voy a hablarte francamente. Bien, si tiene temperamento, preferiría que buscara un amante. —¡Carlos, cállate! —exclamó la señora Tarvedad. El señor Talbeda tomó con aire cansado el sombrero y el bastón que había dejado al entrar sobre una mesita. «Después de lo que acabas de decirme», concluyó, «no me quedan muchas esperanzas, en fin, de cualquier forma le hablaré porque es mi deber». La señora Talbeda tenía prisa porque se fuera. «¿Sabes?», dijo para animarlo, «Creo que pese a todo en Eva hay más empecinamiento que otra cosa. Sabe que es incurable, pero se obstina, no quiere desmentirse». El señor Darvedad se acariciaba soñadoramente la barba. Empecinamiento, «Sí, quizá». «Y bien, tiene razón. Terminará por cansarse. No es muy tratable todos los días y además no tiene conversación». —Cuando te digo buenos días, me tiene una mano floja y no habla. Pienso que en cuanto quedan solos vuelve a sus ideas fijas. Ella me ha dicho que llega a gritar como si lo degollaran, porque tiene alucinaciones. Las estatuas le dan miedo porque zumban. Dice que vuelan a su alrededor y que le clavan ojos blancos. Se puso los guantes y continuó. —Ella se cansará. No digo que no, pero... Si se trastorna antes, querría que saliera un poco, que viera gente. Que encontrara algún muchacho agradable, ¿sabes? Un tipo como Schorder, que es ingeniero en simplón, alguien de porvenir. Le vería un poco aquí, otro poco allá, y se habituaría lentamente a la idea de rehacer su vida. La señora Darveda no respondió por temor de hacer renacer la conversación. Su marido... —Se inclinó sobre ella. —¡Vamos! —dijo. —Es necesario que me vaya. —Adiós, papá —dijo la señora Darvedad tendiéndole la frente—. Bésala y dile de mi parte que es mi pobrecita. Cuando partió su marido, la señora Darvedad se dejó deslizar hasta el fondo del sillón y cerró los ojos agotada. —¡Qué vitalidad! —pensó con reproche. Cuando recobró un poco de fuerza, estiró dulcemente su pálida mano y tomó a tientas y sin abrir los ojos. Otro bombón del platito. Eva vivía con su marido en el quinto piso de un viejo inmueble de la calle de Bach. El señor Dalvedad subió ágilmente los 102 escalones de la escalera. Cuando tocó el botón del timbre, ni siquiera estaba sofocado. Recordó con satisfacción las palabras de la señorita Dormoy. Para su edad, Carlos, usted está simplemente maravilloso. Nunca se sentía más fuerte ni más sano que el jueves, después de estas rápidas subidas. Fue Eva quien abrió. Es verdad, no tienes sirvienta. «Las muchachas no pueden quedarse en su casa. Me pongo en su lugar». La besó. «Buenos días, pobrecita mía». Eva le dijo buenos días con cierta frialdad. «Estás un poco paliducha», dijo el señor Darvedad, tocándole la mejilla. «¿No haces bastante ejercicio?». Hubo un silencio. «¿Está bien, mamá?», preguntó Eva. «Más o menos» la viste el martes bueno está como siempre tu tía luisa fue a ver ayer eso la distrajo le agrada recibir visitas pero que no se quede mucho tiempo tu tía luisa ha venido a parís con los niños por ese asunto de la hipoteca creo que te ha hablado de eso es una fea historia pasó por mi escritorio para pedirme consejo le dije que no había dos partidos que tomar es necesario que venda. Por lo demás ha encontrado comprador, es Brentonnell. ¿Te acuerdas de Brentonnell? Actualmente se ha retirado de los negocios. Se detuvo bruscamente. Eva lo escuchaba apenas. Pensó con tristeza que no se interesaba en nada. Es como con los libros. Antes había que arrancárselos, ahora ni siquiera lee. ¿Cómo está Pedro? Bien, dijo Eva. ¿Quieres verlo? Naturalmente, dijo el señor Talvedad con alegría. Voy a hacerle una pequeña visita. Estaba lleno de compasión por ese desventurado muchacho, pero no podía verlo sin repugnancia. Tengo horror a los seres enfermos. Evidentemente no era culpa de Pedro. Tenía una herencia terriblemente pesada. El señor Tarpedat suspiró. Hubiera sido bueno tomar precauciones. Estas cosas no salen siempre demasiado tarde. No, Pedro no era responsable, pero de cualquier modo había llevado siempre esa tara en él. Formaba el fondo de su carácter. No era como un cáncer o una tuberculosis de los que se pueden hacer abstracción cuando se quiere juzgar a un hombre tal cual es en sí mismo. Esa gracia nerviosa y la sutileza que tanto habían agradado a Eva cuando le hacía la corte, eran flores de locura. Estaba ya loco cuando se casó con ella, solo que no se advertía. Uno se pregunta, pensó el señor tal dónde comienza la responsabilidad o mejor aún dónde termina. Se analizaba siempre mucho. Estaba todo el tiempo inclinado sobre sí mismo. ¿Pero era esto la causa o era el efecto de su mal? Siguió a su hija a través de un largo corredor sombrío. «Este departamento es demasiado grande para ustedes», dijo. «Deberían mudarse». «Me dices eso todas las veces, papá», respondió Eva. «Pero ya te he contestado que Pedro no quiere dejar...» Este apartamento. Eva era asombrosa. Era como para preguntarse si se daba cuenta exacta del estado de su marido. Estaba loco de atar y ella respetaba sus decisiones, sus opiniones, como si hubiera estado en su sano juicio. Te lo digo por ti, respondió el señor David tan ligeramente irritado. —Me parece que si fuera mujer tendría miedo en estas viejas piezas mal iluminadas. Desearía para ti un apartamento luminoso, como se ha construido estos últimos años. Hacia hotel tres piecitas bien aireadas han bajado el precio de los alquileres porque no encuentran inquilinos. Sería el momento. Eva torció suavemente el picaporte de la puerta y entraron en el aposento. Un pesado olor a incienso se prendió a la garganta del señor Davedad. Las cortinas estaban corridas. Distinguió en la penumbra una delgada nuca por encima del respaldo del sillón. Pedro le volvía la espalda. Comía. «¡Buenos días, Pedro!» dijo el señor Davedat, levantando la voz. «¿Y bien? ¿Cómo vamos hoy?» El señor Tarpetat se aproximó al enfermo. Estaba sentado ante una mesita. Tenía un aire socarrón. Comemos huevos pasados por agua, dijo el señor Tarpetat, levantando aún más el tono. Eso es bueno, ¿eh? No soy sordo, dijo Pedro con voz suave. Irritado el señor Tarpetat volvió los ojos hacia Eva para tomarla por testigo. Pero Eva le devolvió una mirada dura y se cayó. El señor Darvedad comprendió que la había herido. Bueno, peor para ella. Era imposible encontrar el tono justo con este desventurado muchacho. Tenía menos razón que un niño de cuatro años y Eva quería que se le tratara como un hombre. El señor Darvedad no podía dejar de esperar con impaciencia el momento en que todos estos cuidados ridículos estuvieran fuera de lugar. Los enfermos le molestaban siempre algo, muy particularmente los locos porque eran irracionables. El pobre Pedro, por ejemplo, era irracional en toda la línea. No podía decir palabras sin variar. Y no obstante hubiera sido inútil pedirle la menor humildad, ni aún un pasajero reconocimiento de sus errores. Eva levantó las cáscaras de huevo y la huevera, puso ante Pedro un cubierto, contenedor y cuchillo. —¿Qué vas a comer ahora? —dijo jovialmente en —¡Un bistec! Pedro había tomado el tenedor y lo sostenía con la punta de sus largos dedos pálidos. Lo inspeccionó detenidamente, luego rió ligeramente. —No será para esta vez —murmuró, dejándolo. Estaba prevenido. Eva se aproximó y miró el tenedor con apasionado interés. —¡Ágata! —dijo Pedro. —¡Dame otro! Eva obedeció y Pedro se puso a comer. Ella había tomado el tenedor sospechoso y lo mantenía apretado entre sus manos sin sacarle los ojos de encima. Parecía hacer un violento esfuerzo. «¡Qué trastornados! Son todos sus gestos y todas sus relaciones», pensó el señor Talvedad. Estaba incómodo. «¡Atención!» dijo Pedro. «Tómalo por la mitad del lomo a causa de las pinzas». Eva suspiró y dejó el tenedor sobre los restos de la comida. El señor Davedad sintió que se irritaba. No creía que fuera bueno ceder a todas las fantasías de ese desdichado. Aún desde el punto de vista de Pedro, era pernicioso. Franchot le había dicho claramente, nunca se debe entrar en el delirio de un enfermo. En lugar de darle otro tenedor, hubiera sido mejor razonar dulcemente y hacerle comprender que era igual a los otros. Se adelantó hacia las obras, tomó ostensiblemente el tenedor y le recorrió los dientes con dedo ligero. Luego se volvió hacia Pedro. Pero este cortaba la carne con aire apacible. Levantó hacia su suegro una mirada dulce e inexpresiva. Querría charlar un rato contigo. —dijo el señor Dalvedad a Eva. Eva lo siguió dócilmente al salón. Al sentarse en el canapé, el señor Dalvedad notó que había conservado el tenedor en la mano. Lo arrojó con fastidio sobre una consola. —¡Se está mejor aquí! —dijo. —Yo no vengo nunca. ¿Puedo fumar? —¡Claro que sí, papá! —dijo Eva apresuradamente—. ¿Quieres un cigarro? El señor Darvedal prefirió hacer un cigarro. Pensaba sin temor en la discusión que iba a entablar. Cuando hablaba con Pedro se sentía embarazado por su razón como pudiera estar gigante, por su fuerza jugar con un niño. Todas sus condiciones de claridad, nitidez, precisión se volvían contra él. Es necesario confesar que con mi padre Juana es un poco la misma cosa. Ciertamente la señora Darveda no estaba loca, pero la enfermedad la había amodorrado. Por el contrario, Eva se parecía a su padre. Era una naturaleza recta y lógica. La discusión con ella se volvía un placer. Por eso no quiero que me la estropen. El señor Darvedal levantó los ojos, quería volver a ver los rasgos inteligentes y finos de su hija. Se sintió defraudado. En ese rostro antes tan razonable y transparente había ahora algo de turbio, de opaco. Eva seguía siendo bellísima. El señor Darvedal notó que se había pintado con mucho cuidado, casi con ostentación. Había azulado sus párpados y pasado Rímel por sus largas pestañas. Este maquillaje perfecto y violento produjo una penosa impresión en su padre. Estás verde bajo tu pintura, le dijo. Tengo miedo de que te enfermes. ¿Y cómo te pintas ahora? ¿Tú qué eras tan discreta? Eva no contestó. Y Darvedad consideró un instante con molestia ese rostro brillante y gastado bajo la pesada masa de los cabellos negros. Pensó que presentaba el aspecto de una trágica. Hasta sé a quién se parece, a esa mujer, esa rumana que representó Fedra en francés en el teatro de Orange. Lamentó haber hecho esa observación desagradable. Se me escapó. Más vale no indisponernos por pequeñeces. «Discúlpame», dijo sonriendo, Sabe que soy un viejo sencillo. No me gustan todas esas pomadas que las mujeres de hoy se ponen en la cara. Pero soy yo el equivocado. Es necesario vivir con la época». Eva le sonrió amablemente. El señor Dapedat encendió su cigarrillo y aspiró algunas bocanadas. —Mi chiquita —comenzó—, quería justamente decirte, vamos a cerrar los dos como antes, vamos, siéntate y escúchame con amabilidad. Hay que tener confianza con el viejo papá. —Prefiero estar de pie —dijo Eva—, ¿qué quieres decirme? —Voy a hacerte una pregunta —dijo el señor Darvetat— algo más secamente. ¿A qué te llevará todo esto? ¿Todo esto? repitió Eva asombrada. Bueno, sí. Todo, toda esta vida que tú te has hecho. Escucha, prosiguió. No creas que no te comprendo. Había tenido una subida idea, pero lo que quieres hacer está por encima de las fuerzas humanas. Quieres vivir únicamente con la imaginación. «¿No es así? ¿No quieres admitir que está enfermo? ¿No quieres ver a Pedro de hoy? ¿No es así? Solo tienes ojos para el Pedro de ayer». «Mi querida, mi chiquita, es una apuesta imposible de mantener», continuó el señor Darvedad. «Mira, te voy a contar una historia que quizá todavía no conoces. Cuando estuvimos en Sabdolón, tenía entonces tres años... Tu madre hizo relación con una joven encantadora que tenía un niñito soberbio. Jugaba con el niñito en la playa. No tenían tres palmos de alto. Tú eras su novia. Un tiempo más tarde en París quiso tu madre volver a ver a la joven. Le dijeron que había sufrido una espantosa desgracia. Su hermano, niño, había sido decapitado por un automóvil. Le dijeron a tu madre, vaya a verla, pero ante todo, no le hable de la muerte de su niño. No quiere creer que está muerto. Tu madre fue allí. Encontró una criatura medio trastornada. Vivía como si su pequeño existiera todavía. Le hablaba, le ponía cubierto en la mesa. Pues bien, vivió en tal estado de tensión nerviosa que al cabo de seis meses fue necesario llevarla a la fuerza a una casa de reposo en donde debió permanecer tres años. No, mi chiquita... —dijo el señor de la verdad sacudiendo la cabeza. —Esas cosas son imposibles. Hubiera sido mejor que ella reconociera valientemente la verdad. Hubiera sufrido de una buena vez y después el tiempo hubiera pasado su esponja. Créeme, no hay nada como mirar las cosas de frente. —¿Te engañas? —dijo Eva con esfuerzo. —Sé muy bien que Pedro está... La palabra no le salió. Se mantenía muy derecha con las manos sobre el respaldo de un sillón. Había algo de árido y de feo en la parte inferior de su rostro. «Pues bien, entonces», preguntó asombrado el señor de la verdad, «¿Entonces qué? ¿Tú? Lo amo como es», dijo Eva rápidamente y con aire fastidiado. «¡Eso no es verdad!» Dijo el Señor talvedad con violencia. Eso no es verdad. No lo amas. No puedes amarlo. Esos sentimientos solo pueden experimentarse por un ser sano y normal. No dudo que tengas compasión por Pedro y guardas también sin duda el recuerdo de los tres años de felicidad que te debes. Pero no me digas que lo amas. No te creeré. Eva permanecía muda y miraba a la alfombra con aire ausente. «¿Podías contestarme?» dijo el señor David con frialdad. «No creas que esta conversación me sea menos penosa que a ti». «Puesto que no me crees, pues bien, si lo amas», exclamó exasperado, «es una gran desgracia para ti, para mí». Y para tu madre, porque voy a decirte algo que hubiera preferido ocultarte. Antes de tres años, Pedro habrá caído en la demencia más completa. Será como una bestia. Miró a su hija con ojos duros. Le molestaba que lo hubiera obligado con su testarudez a hacerle esa penosa revelación. Evano se impresionó. Ni siquiera levantó los ojos. Lo sabía. —¿Quién te lo ha dicho? —preguntó estupefacto. —Franchot, hace seis meses que lo sé. —Y yo que le había recomendado ocultártelo —dijo el señor Darvedad con amargura. —En fin, quizás sea mejor así. Pero en estas condiciones debes comprender que sería imperdonable conservar a Pedro contigo. La lucha que has emprendido está destinada al fracaso. Su enfermedad no perdona. Si hubiera algo que hacer, si se le pudiera salvar a fuerza de cuidados, no diría nada. Pero mira un poco. Eras linda, inteligente y alegre. Te destruyes por gusto y sin provecho. Pues bien, ya sabemos que has estado admirable, pero basta. Se terminó. Has cumplido con tu deber más que con tu deber. Insistir todavía sería inmoral. También se tienen deberes hacia sí mismo, hija. Y luego, no piensas en nosotros. Es necesario, agregó martillando las palabras, que mandes a Pedro a la clínica de Franchot. Abandonarás este apartamento donde no has tenido más que desgracias y volverás con nosotros. Si tienes deseos de ser útil y de aliviar los dolores ajenos, pues bien, tienes a tu madre. La pobre mujer está cuidada por enfermeras. Necesita alguna compañía y ella, agregó, podrá apreciar lo que hagas y quedarte reconocida. Hubo un largo silencio. El señor Talvedad escuchó cantar a Pedro en el aposento vecino. Era apenas una sombra de canto, mejor aún una especie de declamación aguda y precipitada. El señor Talvedad levantó los ojos hacia su hija. —¿Entonces no? —Pedro se quedará conmigo. —dijo dulcemente. —Me entiendo bien con él. —¡A condición de desvariar todo el día! Eva sonrió y lanzó a su padre una mirada burlona y casi alegre. —Es verdad —pensó el señor Darpedad furioso—. No hacen solo eso, se acuestan juntos. —Estás completamente loca —dijo levantándose. Eva sonrió tristemente y murmuró, como para sí misma, no lo bastante. —¿No lo bastante? Solo te puedo decir una cosa, hija. Me das miedo. La besó apresuradamente y salió. —Sería necesario, pensó bajando la escalera enviarle. Dos sólidos muchachones que se llevaron por la fuerza a ese hombre despojo de y que lo colocaran bajo la ducha sin preguntarle su opinión. Era un bello día de otoño tranquilo y sin misterio. El sol doraba el rostro de los transeúntes. El señor Darvedad quedó asombrado por la simplicidad de esos rostros. Los había curtidos, otros eran claros pero todo reflejaban felicidad y cuidados que le eran familiares. «Sé muy exactamente lo que reprocho a Eva», se dijo tomando por el boulevard Saint-Germain. «Le reprocho que viva fuera de lo humano. Pedro no es ya un ser humano. Todos los cuidados, todo el amor que le da, se los quita en cierto modo a toda esa gente». No hay derecho de negarse a los hombres, aunque el diablo mismo se opusiera. Vivimos en sociedad. Enfrentaba a los transeúntes con simpatía. Le agradaban sus miradas graves y límpidas. En esas calles soleadas, entre los hombres, se sentía seguro como en medio de una gran familia. Una mujer en cabeza se había detenido ante una exposición al aire libre, Llevaba una niñita de la mano. —¿Qué es eso? —preguntó la niñita señalando un aparato. —No toques nada —dijo su madre. —Es un aparato, toca música. Se quedaron un momento sin hablar, en éxtasis. El señor talpedad enternecido, se inclinó hacia la niñita y le sonrió. Segunda parte. Se ha ido. La puerta de entrada se había cerrado con un golpe seco. Eva estaba sola en el salón. Ojalá se muera. Crispó las manos sobre el respaldo del sillón. Acababa de recordar los ojos de su padre. El señor Darveda se había inclinado sobre Pedro con aire competente. Le había dicho, ¿es bueno eso? Como alguien que sabe hablar a los enfermos, lo había mirado y el rostro de Pedro se había pintado en el fondo de sus ojos gruesos y vivos. Lo odio cuando lo mira, cuando pienso que lo ve. Las manos de Eva se deslizaron a lo largo del sillón y se volvió hacia la ventana. Estaba deslumbrada. La pieza estaba llena de sol. Lo había en todas partes, sobre las alfombras, en redondeles pálidos, en el aire como polvo enseguecedor. Eva había perdido la costumbre de esta luz indiscreta y fuerte que escudriñaba por todas partes, recorría los rincones, frotaba los muebles y los hacía relucir como una buena ama de casa. No obstante... Avanzó hacia la ventana y levantó la cortina de muselina que colgaba contra el vidrio. En el mismo momento el señor Dalvedad salía de la casa. Eva vio de pronto sus amplias espaldas. Él levantó la cabeza y miró el cielo parpadeando. Luego se alejó a zancadas como un hombre joven. Se esfuerza, pensó Eva. Pronto tendrá su puntada al costado. Casi no lo odiaba ya. Había tan poca cosa en esa cabeza, apenas tan pequeñísima preocupación de parecer joven. Se volvió a encolerizar, no obstante, cuando lo vio dar la vuelta a la esquina del Boulevard Saint-Germain y desaparecer. Piensa en Pedro. Algo de su vida se escapaba del cerrado aposento y caminaba por las calles al sol entre la gente es que no podrán olvidarnos nunca. La calle de Bach estaba casi siempre desierta. Una vieja señora atravesó la calzada a pasos menudos. Tres jovencitas pasaron riendo. Luego algunos hombres, hombres fuertes y graves que llevaban portafolios y hablaban entre sí. Gente normal, pensó Eva asombrada de encontrar en sí misma tal fuerza de odio una mujer hermosa y gruesa corrió pesadamente al encuentro de un señor elegante lo abrazó y lo besó en la boca eva lanzó una risa seca y dejó caer la cortina pedro no cantaba ya pero la joven del tercero se había sentado al piano ejecutaba un estudio de chopin eva se sintió más calmada Dio un paso hacia el aposento de Pedro, pero se detuvo enseguida y se apoyó contra la pared con algo de angustia. Como siempre que dejaba el aposento, la llenaba de pánico la idea de que era necesario volver a entrar. Sabía, no obstante, que no hubiera podido vivir en otra parte. Amaba ese aposento. Recorrió con la mirada, con curiosidad fría, como para ganar un poco de tiempo esa habitación sin sombra y sin olor, en la que esperaba que renaciera su valor. Se diría la sala de espera de un dentista. Los sillones de seda rosa, el diván, los taburetes eran sobrios y discretos, un poco paternales, buenos amigos del hombre. Eva imaginó que señores graves vestidos con ropa clara iguales a los que había visto por la ventana, entraban en el salón prosiguiendo la conversación comenzada no se tomaban ni siquiera tiempo para reconocer el lugar avanzaban con paso firme hasta el medio de la pieza uno de ellos que dejaba colgar la mano detrás como si fuera una estela frotaba al pasar algunos almohadones y objetos sobre las mesas y no se sobresaltaba por estos contactos y cuando encontraban un mueble en su camino estos hombres, reposados lejos de hacer una curva para evitarlo, lo cambiaban tranquilamente de lugar. Se sentaban por fin, siempre sumergidos en su conversación, sin arrojar ni una mirada a su espalda. «Un salón para gente normal», pensó Eva. Miraba el picaporte de la puerta cerrada y la angustia le apretaba la garganta. «Es necesario que vaya». Nunca lo dejó solo tanto tiempo. Había que abrir esa puerta. Luego Eva permanecería en el umbral tratando de habituar sus ojos a la penumbra y el aposento la rechazaría con todas sus fuerzas. Era necesario que Eva triunfara de esa resistencia y que se hundiera hasta el corazón de la pieza. Tuvo de pronto un violento deseo de ver a Pedro. Le hubiera agradado burlarse con él de señor Darvedat, pero Pedro no la necesitaba. Eva no podía prever la acogida que le reservaba. Pensó de pronto con una especie de orgullo que no había para ella lugar en ninguna parte. Los normales creen que todavía soy de los suyos, pero no podría permanecer ni una hora entre ellos. Tengo necesidad de vivir allá, del otro lado de esta pared, pero allá tampoco me necesitan. Un cambio profundo se efectuó a su alrededor. La luz envejecía, encarecía. Se ponía pesada como el agua de un florero que no se ha renovado desde la víspera. Sobre los objetos, entre esa luz envejecida... Eva volvía a encontrar una melancolía hacía si mucho tiempo olvidada, la de un mediodía de fines de otoño. Miraba a su alrededor dudando, casi tímida. Todo estaba tan lejos. En el aposento no existía ni día ni noche, ni estaciones ni melancolía. Recordó vagamente otoños anteriores, otoños de su infancia. Luego, de pronto, se resistió. Tenía miedo a los recuerdos. Escuchó la voz de Pedro. -¿Dónde estás, Agata? -Voy -gritó. Abrió la puerta y penetró en el aposento. El espeso olor a incienso le llenó la nariz y la boca mientras se entornaba los ojos y tendía las manos hacia adelante. El perfume y la penumbra no formaban para ella desde hacía tiempo más que un solo elemento acre y algodonoso. Tan simple, tan familiar como el aire, el agua o el fuego. Y avanzó prudentemente hacia una mancha pálida que parecía flotar en la bruma. Era el rostro de Pedro. El traje de Pedro desde que estaba enfermo vestía de negro. Se fundía en la oscuridad. Pedro había echado su cabeza hacia atrás y cerrado los ojos. Era bello. Eva miró sus largas cejas curvas. Luego se sentó a su lado en la silla baja. Parecía sufrir. Pensó. Sus ojos se habituaban poco a poco a la penumbra. El escritorio surgió primero, después la cama luego los objetos personales de Pedro, las tijeras, el pote de engrudo, los libros, el herbolario que cubría la alfombra cerca del sillón. ¡Agata! Pedro había abierto los ojos y la miraba sonriendo. ¿Sabes el tenedor? dijo. Lo hice para asustar al tipo. No tenía casi nada. Las aprensiones de Eva... Se desvanecieron y largó una ligera risa. —Lo lograste muy bien —dijo—, lo enloqueciste completamente. Pedro sonrió. —¿Viste? —Lo tocaba. Lo tuvo un buen rato en la mano. —Lo que hay —dijo— es que no saben tomar las cosas, las empuñan. —Es verdad —dijo Eva—. Pedro golpeó ligeramente en la palma de su mano izquierda con el índice de la mano derecha. «Es con esto que agarran, aproximan sus dedos y cuando han tomado el objeto colocan la palma por encima para moldearlo». Hablaba con su voz rápida y con la punta de los labios parecía perplejo. «Me pregunto qué quieren», dijo por último. «Ese tipo ya ha venido antes. ¿Por qué me lo mandan?» —Si quieren saber lo que hago no tienen más que leer en la pantalla, ni siquiera precisan moverse de sus casas. Cometen algunos errores. Tienen el poder, pero cometen errores. —Yo no lo hago nunca. —Ese es mi triunfo, Ofka —dijo Ofka. Agitaba sus largas manos junto a su frente. —¡Picarona, Ofka! ¡Pafka! ¡Sufka! ¿Quieres más todavía? —¿Es la campana? —preguntó Eva. «Sí, ya se fue». Y prosiguió con severidad. «Ese tipo es un subalterno. Tú lo conoces, fuiste con él al salón». Eva no contestó. «¿Qué es lo que quería?» preguntó Pedro. «¿Ha debido decírtelo?». Ella dudó un momento. Luego respondió brutalmente. «Quería que te encerraran». Cuando se decía dulcemente la verdad a Pedro, desconfiaba, era necesario descargársela con violencia para aturdir y paralizar las sospechas. Eva prefería tratarlo con brutalidad a mentirle. Cuando mentía y él parecía creerle, no podía dejar de sentir una ligera impresión de superioridad que la horrorizaba de sí misma. «¡Encerrarme!» repitió Pedro con ironía se descarrillan ¿qué es lo que pueden hacerme algunas paredes? ¿creen quizá que eso va a detenerme? a veces me pregunto si no hay dos bandas la verdadera, la del negro y luego otra banda de chismosos que tratan de meter la nariz aquí dentro ¿y qué hacen? tontería tras tontería hizo soltar la mano sobre el brazo del sillón y la consideró con aire divertido «Las paredes se atraviesan. ¿Qué le contestaste?» Preguntó volviéndose hacia Eva con curiosidad. «¿Que no te encerrarían?» Él se encogió de hombros. «No había que decir eso. También cometiste un error, salvo que lo hayas hecho expresamente. Es necesario dejarlos mostrar su juego». Se cayó. Eva bajó tristemente la cabeza. «Los empuñan». —¿Con qué tono despreciativo había dicho eso? —¿Y qué justo era? —¿Acaso también yo empuño los objetos? —¿Haré bien en observarme? —Creo que la mayoría de mis gestos lo irritan. Se sintió de pronto desesperada, como cuando tenía catorce años, y la señora Tarvedad, viva y ligera, le decía, «Se diría que no sabes qué hacer de tus manos». No se atrevía a hacer ningún movimiento. Y justo en ese momento tuvo un deseo irresistible de cambiar de posición. Removió suavemente los pies bajo la silla tocando apenas la alfombra. Miraba la lámpara sobre la mesa. La lámpara cuyo zócalo Pedro había pintado de negro y el juego de ajedrez sobre el tablero. Pedro solo había dejado los peones negros. A veces se levantaba, iba hasta la mesa y tomaba los peones uno por uno entre sus manos. Les hablaba, los llamaba robots, y parecía entre sus dedos animarse con una vida sorda. Cuando los dejaba, Eva iba a tocarlos, tenía la impresión de estar un poco en ridículo. Se habían convertido de nuevo en pequeños objetos de madera, muerta, pero quedaban ellos algo de vago y de insasible, algo como un sentido. Son objetos, pensó ella. No hay nada mío en el aposento. Antes poseía algunos muebles, el espejo y la pequeña mesa de tocador de marquetería que venían de su abuela y que Pedro, por jugar, llamaba su tocador. Pedro los había atraído hacia él. Solo a Pedro mostraban las cosas su verdadero rostro. Eva podía mirarlos durante horas. Ponían una testaludez incansable y malvada en engañarla, en no ofrecerle nunca, sino su apariencia. Como el doctor Franchot y el señor Davidat. Sin embargo, se dijo con angustia, no los veo enteramente igual que mi padre. No es posible que los vea igual que él. Removió un poco las rodillas. Sentía hormigueo en las piernas. Su cuerpo estaba rígido y tenso. Le dolía. Lo sentía demasiado vivo, indiscreto. Querría ser invisible y quedarme aquí. Verlo sin que él me viera. No me necesita, estoy de más en la habitación. Volvió la cabeza y miró la pared por encima de Pedro. Había amenazas escritas en la pared. Eva lo sabía, pero no podía leerlas. A menudo miraba las grandes rosas rojas de la pintura hasta que se ponían a bailar ante sus ojos. Las rosas ardían en la penumbra. La amenaza estaba casi siempre escrita cerca del techo, a la izquierda, por encima del lecho. Pero algunas veces se desplazaba. «Es necesario que me levante, no puedo más, no puedo quedarme sentada tanto tiempo». Había también en la pared discos blancos que parecían rodajas de cebolla. Los discos giraron sobre sí mismos y las manos de Eva se pusieron a temblar. «Hay momentos en que me vuelvo loca, pero no», pensó con amargura. «No puedo volverme loca. Simplemente me enervo». De pronto sintió sobre la suya la mano de Pedro. «¡Ágata!» dijo Pedro. Le sonreía, pero le tenía la mano con la punta de los dedos con una especie de repulsión, como si tuviera un cangrejo por el dorso y quisiera evitar su picadura. —Agata, dijo. —Cuánto quisiera tener confianza en ti. Eva cerró los ojos y su pecho se levantó. —Es preciso no contestar, si no desconfiará y no dirá nada más. Te quiero bien, Ágata, le dijo, pero no puedo comprenderte. ¿Por qué te quedas todo el tiempo en la habitación? Eva no respondió. Dime por qué. Bien sabes que te amo, dijo con terquedad. No te creo, dijo Pedro. ¿Por qué habías de amarme? —¡Debo darte horror! ¡Estoy hechizado! —sonrió, pero se puso grave de golpe. —Hay un muro entre tú y yo. Te veo, te hablo, pero estás del otro lado. ¿Qué es lo que nos impide amarnos? —Me parece que era más fácil antes, en Hamburgo. —¡Sí! —dijo Eva tristemente. —Siempre Hamburgo... Nunca hablaba de su verdadero pasado. Ni Eva ni él habían estado en Hamburgo. Nos paseábamos a lo largo de los canales. Había un bote, ¿te acuerdas? El bote era negro. Había un perro sobre el puente. Inventaba medida que hablaban. Tenía aspecto falso. Te tenía de la mano. Tenías otra piel. Yo creía que todo lo que me decías... —¡Cállense! —gritó. Escuchó un momento. —¡Van a venir! —dijo con voz sorda. Eva se sobresaltó. —¡Van a venir! Creía que no volverían más. Desde hacía tres días Pedro estaba más tranquilo. Las estatuas no habían vuelto. Pedro tenía un miedo horrible a las estatuas, aunque nunca convino en ello. Eva no les temía, pero cuando se ponían a volar por el aposento zumbando tenía miedo de Pedro. «Dame el siutré», dijo Pedro. Eva se levantó y tomó el siutré. Era un conjunto de pedazos de cartón que Pedro había pegado personalmente. Él lo utilizaba para conjurar las estatuas. El siutré parecía una raya. En uno de los cartones Pedro había escrito Poder sobre la emboscada, y en otro, negro. En un tercero había dibujado una cabeza risueña con los ojos plegados. Era Voltier. Pedro hació el ciutré por una pata y lo consideró con aspecto sombrío. —¡No me puedes servir ya! —dijo. —¿Por qué? —le han dado vuelta. —¿Te harás otro? —la miró largamente. —¡Eso querrías tú! —dijo entre dientes. Eva estaba irritada contra Pedro. Cada vez que vienen está prevenido. ¿Cómo hace? No se engaña nunca. El siutre colgaba lastimosamente de la punta de los dedos de Pedro. Encuentra siempre buenas razones para no servirse de él. El domingo, cuando vinieron, pretendía haberlo perdido, pero... Yo lo veía detrás del pote de la cola, él no podía dejar de verlo. Me preguntó si no es él quien las atrae. Nunca se podía saber si era del todo sincero. En algunos momentos Eva tenía la impresión de que Pedro era invadido a su pesar por una multitud malsana de pensamientos y visiones. Pero en otros momentos Pedro parecía inventar. Sufre. ¿Pero hasta qué punto cree en las estatuas y en el negro? En todo caso, sé que a las estatuas no las ve, solo las escucha. Cuando pasan vuelve la cabeza, e igual dice que las ve y las describe. Se acordó del rostro encendido del doctor Franchot. Pero, querida señora, todos los alineados son mentirosos. Usted perderá su tiempo si pretende distinguir lo que sienten realmente de lo que dicen sentir. Se sobresaltó. —¿Qué viene a hacer Franchot aquí? —No voy a ponerme a pensar como él. Pedro se levantó. Fue a arrojar el siutre en el canasto de papeles. —Quisiera pensar como tú —murmuró ella. Él caminaba a pasitos sobre la punta de los pies apretando los codos contra las caderas— para ocupar el menor lugar posible. Volvió a sentarse y miró a Eva con aspecto reservado. —Es necesario poner cortinas negras —dijo—. No hay bastante negro en este aposento. Se había hundido en el sillón. Eva miró tristemente ese cuerpo ávaro. Siempre presto a retirarse, a encogerse, los brazos, las piernas, la cabeza parecían órganos retráctiles. Sonaron las campanadas de las seis. El piano había callado. Eva suspiró. Las estatuas no volverán de inmediato. Era necesario esperarlas. —¿Quieres que encienda? Eva prefería no esperarlas en la oscuridad. —Haz lo que quieras —dijo Pedro. Eva encendió la lamparita del escritorio y una niebla rojiza invadió la pieza. Pedro también esperaba. No hablaba, pero removía los labios que formaban dos manchas sombrías entre la niebla rojiza. Eva amaba los labios de Pedro. Antes habían sido emocionantes y sensuales, pero habían perdido su sensualidad. Se alejaban uno de otro, estremeciéndose un poco y se volvían a juntar sin cesar. Se apretaban entre sí para separarse de nuevo. solo ellos vivían en ese rostro cerrado. Parecían dos bestias medrosas. Pedro podía mascullar así durante horas, sin que saliera ni un sonido de su boca, y a menudo Eva se dejaba fascinar por ese pequeño movimiento obstinado. «Amo su boca». Él no la besaba nunca. Experimentaba horror de los contactos. Por la noche lo tocaban manos de hombre duras y secas. Le pellizcaban todo el cuerpo manos de mujer. De largas uñas le hacían sucias caricias. A menudo se acostaba vestido, pero las manos se deslizaban bajo sus ropas y andaban sobre su camisa. Una vez escuchó reír a unos labios hinchados, se posaron sobre sus labios. Era desde esa noche que no besaba más a Eva. —¡Ágata! —dijo Pedro—. ¡No mires mi boca! Eva bajó los ojos. —No ignoro que se puede aprender a leer sobre los labios —continuó con insolencia. Su mano temblaba sobre el brazo del sillón. El índice extendido fue a golpear tres veces sobre el pulgar y los otros dedos se crisparon. Era un conjuro. —¡Ya va a comenzar! —pensó ella. Tenía deseos de tomar a Pedro entre sus brazos. Pedro se puso a hablar muy alto, en tono mundano. —¿Te acuerdas de San Paulí? No hubo respuesta. Quizá era una trampa. «Es allí donde te conocí», dijo con aire satisfecho. «Te quité a un marino danés. Habíamos decidido batirnos, pero pagué la vuelta y me dejó llevarte. Todo no era más que una comedia». «Miente». «No cree ni una palabra de lo que dice. Sabe que no me llamo Agatha. Lo odio cuando miente». Pero vio sus ojos fijos y desapareció su cólera. —No miente —pensó. Está al cabo de sus fuerzas. Siente que se aproximan. Habla para evitar escucharlas. Pedro tenía asidas fuertemente sus dos manos al brazo del sillón. Su rostro estaba pálido. Sonreía. —Estos encuentros son a menudo extraños —dijo—. —Pero no creo en el azar. No te pregunto quién te había enviado. Sé que no contestarás. En todo caso ha sido bastante hábil para salpicarme. Hablaba penosamente con voz aguda y apresurada. Había palabras que no podían pronunciar y que salían de su boca como una sustancia blanda e informe. Me llevaste en plena fiesta entre maniobras de automóviles negros, pero detrás de los autos había un ejército de ojos rojos que relucían en cuanto volvía la espalda. Pienso que les hacía señas, tomada de mi brazo, pero yo no veía nada. Estaba demasiado absorto en las grandes ceremonias de la coronación. Miraba fijo ante él, con los grandes ojos abiertos. Se pasó la mano por la frente muy rápido, con un gesto breve. —Sin dejar de hablar. No quería dejar de hablar. —Era la coronación de la república —dijo con voz extendente, —Un espectáculo impresionante en su género causa de los animales de toda especie que enviaban las colonias para la ceremonia. —Tú temías perdente entre los monos. —He dicho entre los monos —repitió con aire arrogante, mirando a su alrededor. —Podría decir entre los negros. Los engendros que se deslizan bajo las mesas y creen pasar desapercibidos son descubiertos y clavados de inmediato por mi mirada. «La consigna es callarse», gritó. «¡Callarse!» «Todos en su lugar y en guardia para la entrada de las estatuas. Es la orden». «¡Trarala!» aullaba y ponía sus manos como corneta delante de la boca. ¡Tralala! ¡Tralala! ¡Tralala! Se cayó. Y Eva supo que las estatuas acababan de entrar en la cámara. Él se mantenía rígido, pálido y despreciativo. Eva se puso también rígida y los dos esperaron en silencio. Alguien caminaba por el corredor. Era María la sirvienta. Sin duda acababa de llegar. Eva pensó... Es necesario que le dé el dinero para el gas. Y luego las estatuas se pusieron a volar. Pasaban entre Eva y Pedro. Pedro hizo «an» y se hundió en el sillón cruzando las piernas debajo. Volvía la cabeza. Reía de tiempo en tiempo, pero alguna cota de sudor penetraba en su frente. Eva no pudo soportar la visión de esa mejilla pálida. De esa boca deformada por una mueca temblorosa, cerró los ojos. Y los dorados se pusieron a bailar sobre el fondo rojo de sus párpados. Se sentía vieja y pesada. No lejos de ella, Pedro resoplaba ruidosamente. Vuelan, zumban, se inclinan sobre él. Sintió un ligero cosquilleo, una molestia en el hombro y en el costado derecho. Instintivamente su cuerpo se inclinó hacia la izquierda como para evitar un contacto desagradable, como para dejar pasar un objeto pesado y torpe. De pronto las tablas crujieron y sintió un deseo loco de abrir los ojos, de mirar a su derecha, barriendo el aire con la mano. No hizo nada. Conservó los ojos cerrados y una acre alegría la hizo estremecer. «Yo también tengo miedo», pensó. Toda su vida se había refugiado en su costado derecho. Se inclinó sin abrir los ojos hacia Pedro. Le bastaría un pequeñísimo esfuerzo y por primera vez entraría en ese mundo trágico. «Tengo miedo de las estatuas», pensó. Era una afirmación violenta y ciega, un sortilegio con todas sus fuerzas. Quería creer en su presencia, ensayaba a convertir en un sentido nuevo, en un contacto esa angustia que paralizaba su costado derecho. En el brazo, en el flanco y en el hombro, sentía el paso de las estatuas. Las estatuas volaban bajo y dulcemente, Zumbaban. Eva sabía que tenía aire malicioso y que las pestañas salían de la piedra alrededor de sus ojos, pero se las presentaba mal. Sabía también que no era totalmente vivientes, pero que algunas placas de carne, algunas escamas tiernas, aparecían sobre sus grandes cuerpos. La piedra se pelaba al borde de sus dedos y le ardían las palmas. Eva no podía ver todo esto. Pensaba simplemente que enormes mujeres se deslizaban contra ellas solemnes y grotescas con aire humano y con la obstinación compacta de la piedra. Se inclinan sobre Pedro. Eva hizo un esfuerzo tan violento que sus manos se pusieron a temblar. Se inclinan sobre mí. De pronto la heló un grito horrible. «¡Lo han tocado!» Abrió los ojos. Pedro tenía la cabeza entre las manos, jadeaba. Eva se sintió agotada. Un juego, pensó con remordimiento. No era más que un juego. Ni un instante he creído sinceramente en ello. Y durante ese tiempo él sufría verdaderamente. Pedro se aflojó y respiró con fuerza pero sus pupilas quedaron extrañamente dilatadas. Transpiraba. —¿Las has visto? —preguntó. —No puedo verlas. —Mejor para ti. Te darían miedo. —Yo ya estoy acostumbrado —dijo. Las manos de Eva seguían temblando. Tenía la sangre en la cabeza. Pedro tomó un cigarrillo del bolsillo y lo llevó a la boca, pero no lo encendió. —Verlas me es indiferente —dijo—, pero no quiero que me toquen. Tengo miedo de que me contagien granos. Reflexionó un instante y prosiguió. —¿Las oíste acaso? —Sí —dijo Eva—, es como el motor de un avión. Pedro le había dicho esas mismas palabras el domingo anterior. Pedro sonrió con algo de condescendencia. —¡Exageras! —dijo— pero quedó pálido. Miró las manos de Eva. Tus manos tiemblan. Te has impresionado, mi pobre Ágata. Pero no precisas hacerte mala sangre. No volverán antes de pasado mañana. Eva no podía hablar. Le castañeaban los dientes y temía que Pedro lo notara. Pedro la miró largamente. —Eres bárbaramente bella —dijo inclinando la cabeza—. Es lástima, es verdaderamente una lástima. Avanzó rápidamente una mano y le rozó la oreja. —Mi bello demonio, me molestas un poco, eres demasiado bella, eso me distrae. Si no se tratara de la recapitulación. Se detuvo y miró a Eva con sorpresa. No se trataba de esa palabra. Ha venido, ha venido, dijo sonriendo con aire vago. Tenía otra en la punta de la lengua y esta se ha puesto en su lugar. Recapitulación. Olvidé lo que te decía. Reflexionó un instante y sacudió la cabeza. Vamos, dijo, me voy a dormir. Y agregó con voz infantil. ¿Sabes? Agata. Estoy fatigado. —No encuentro mis ideas. Arrojó el cigarrillo y miró a la alfombra con aire inquieto. Eva le deslizó una almohada bajo la cabeza. —Puedes dormir también —le dijo cerrando los ojos. —Ellas no volverán. —Recapitulación. Pedro dormía. Tenía una semisonrisa cándida. Inclinaba la cabeza, hubiérase dicho que quería acariciar su mejilla con su hombro. Eva no tenía sueño, pensaba. Recapitulación. Pedro había tomado de pronto un aire estúpido y la palabra había corrido fuera de su boca larga y blanquecina. Pedro había mirado hacia adelante con asombro, como si viera la palabra y no la reconociera. Su boca estaba abierta, blanda. Algo parecía haberse roto en él. Atartume deado. Es la primera vez que le ocurre. Por lo demás, no lo ha notado. Dijo que no encontraba más sus ideas. Pedro lanzó un pequeño gemido voluptuoso y su mano hizo un gesto ligero. Eva lo miró duramente. ¿Cómo irá a despertarse? Eso la corroía. En cuanto Pedro se dormía pensaba en eso. No podía evitarlo. Tenía miedo de que se despertara con los ojos turbios y se pusiera a tartamudear. «¡Qué estúpida soy!» pensó. «Eso no debe comenzar antes de un año. Franchot lo ha dicho». Pero la angustia no la abandonaba. Un año, un invierno, una primavera, un verano, el comienzo de otro año, un día... Se confundirían esos rasgos, dejaría colgar la mandíbula, abriría a media los ojos lacrimosos. Eva se inclinó sobre la mano de Pedro y posó en ella los labios. —¡Te mataré antes! Fin